la república Hipólito Mejía, es decir, cuando era el PRD, y han hecho nombramientos puntuales. Ella justifica el hecho de haber hecho esas declaraciones. Importante resaltar el dato de que la nómina actual de la superintendencia de seguros pasó de 22 millones, 22 millones mensuales, a 26 millones, es decir, que todos esos nombramientos que ella ha hecho que el PLD dejó unos 640 vinculados a esa institución, ya ella ha desvinculado 300 empleados, y lo ha dicho ella, lo ha dicho ella, que es para nombrar a personas del partido, lo que tanto se ha clamado del trabajo a la base del partido. Entonces, al ver este tipo de comportamiento eh, y ver si se quiere cómo el PRM logró obtener la presidencia, me parece que hay funcionarios que no entienden la naturaleza de su partido, o al menos la naturaleza de que su partido hoy sea gobierno. Porque indiscutiblemente todo el comportamiento corrupto, todo el comportamiento desleal hacia el Estado Dominicano, todo el comportamiento inmoral del PLD, jugó un papel fundamental para que hoy el PRM sea gobierno. Entonces, que algunos funcionarios no hagan un análisis que algunos funcionarios no entiendan esa parte de la realidad, hacen que cometan este tipo de declaraciones. Segundo, ella hace referencia a cuando éramos recursos humanos en el periodo 2000-2004 del PRD. Y me parece esto un poquito ridículo porque eso no es un argumento inteligente. A mí no me, el PRM, que es un partido nuevo, que es un partido renovado, no puede hacer comparaciones con el PRD porque es todo lo inverso, se supone. Igualmente cuando hay gente reclamando trabajos actualmente que dicen que son del PRM, cuando hacen el argumento de que tenemos 16 años fuera del poder... <risa> Señores, el PRM tiene seis años fundado, como tú tienes 16 años. Se supone que es diferente, se supone que es un cambio. Lo siguiente, el tipo de figura política que es Josefa Castillo representa absolutamente todo el nepotismo y todo el atraso. Político, que es precisamente lo que esta generación viene luchando desde el año pasado cuando se presentaba en la Plaza de la Bandera, por ejemplo. Entonces, mientras la política se siga visualizando eh, como una vía fácil para ascender económicamente, para cambiar de estatus social, en este país van a, van a sobrar muchas Josefas Castillo y, para terminar, esa señora... Josefa Castillo, es o está a punto de convertirse en la Sonia Mateo del PR. Hey, muchacha, cuidado. De por Dios. Pues Sonia, Sonia no era hermana del, del expresidente. No, no, no, no. Ah, Sonia Mateo, ah, espérate. <ríe> ya la confundí. No, no. De claro. De por Dios. Mira, bájale no, por Dios. Baja, bájale no, no. Miren, eh, Y señor, mira, de que el PRM, el gobierno, cuando hay escándalos, cuando hay algo como que fuera de contexto, ha actuado a tiempo. Entonces, tenemos Mira, eh, los eh, a faña lo fañan de nuevo, está preso. Sí, está preso. Está parece detenido. que no se recibió nada con dinero, como se, bueno, se decía. parece que el ministerio, eh, tenemos una justicia independiente, como el presidente Luis Abinader lo ha pedido. Entonces, vamos a confiar que las cosas fluyan. Sí. Mira, eh, cambiando de tema y hablando de justicia, miren, eh, esto de la delincuencia, señores, pero estos muchachitos han vuelto, es eh, eh, como si fuera que ya ellos le dieron el luz verde ya y, y, y botan la cuarentena. Miren ustedes este video eh, que nos hicieron llegar a nuestras redes sociales, eh, como estos ya atracadores, ladrones, <risa> ustedes vieron que en esta semana han atracado a plena luz del día, o sea, una mujer hablando por teléfono, otra en un cumpleaños, otra grabando otra cosa y le llevan su celular, miren ustedes ahí, vean cómo que andan en manada, en manada. Ahora son los ciclistas. Atención, Amado Almanza, atención, Robert Bonelli, atención, Giselle Infante. ¿Eh? Cuiden su bicicleta. Una bicicleta de esa cuesta, ¿Eh? lo que yo no me gano aquí en un año... Una bicicleta de esa cuesta 300 mil pesos y por pieza, no porque los delincuentes saben y ya nosotros denunciamos aquí antes de la pandemia cómo asaltaron a una persona incluso ya de edad avanzada y hasta, hasta, hasta un golpe se dio cuando lo tumbaron de su bicicleta para robársela, pues volvieron a la carga, así que mis amigos que tenían este deporte, que tienen este deporte que es muy, muy, muy saludable, eh, montar bicicleta, principalmente en la mañana, hay muchachos jóvenes empresarios que montan de madrugada, o sea, salen a las 5 de la mañana y se van de un pueblo a otro y, y, y por la montaña, que de hecho están invitados a los grupos de atención Roberto Bonelli Amado Almanza y todos esos muchachos, eh, están invitados al programa especial que vamos a hacer el próximo viernes 19 eh, en lo que es la comunidad de Naranjo Dulce, la carretera que comunica San Francisco de Macorís con Río San Juan, ahí van a ir eh, Montambal, Caballo están invitados todos para allá porque eso va a ser un espectáculo se va a transmitir a través del gobierno de la mañana producción de Bienvenidos Rodríguez eh, Willy Rodríguez y también de esta empresa Telenor y Eugenio Vargas, así que eh, ya lo saben a todos nuestros amigos a cuidarse Eso que andan en bicicleta, andan en manada y bueno, el que esté armado, que ande armado pues monté una mochilita porque miren ustedes la situación cómo está eh, eh, en estos últimos días eh, y, y mira algo que quiero puntualizar sobre eso independientemente del estímulo a diferencia de Estados Unidos el estímulo que se le dio a los policías, se le dio un estímulo aquí a los policías veloz o no, oh, se le dio un sí. ¿no se le dio un estímulo a la policía de la República Dominicana? ¿eh? Okay. ¿Eh? ¿cómo? se le aumentó pero, que pero que le por Dios que... veloz pero no es así Roberto, no es así Roberto. en 20 años nunca se le había aumentado pero... se le aumentó es un estímulo no sí. eso no es un estímulo eso es su sueldo su salario bueno no es pero estímulo. ajá al que le aumentan el sueldo un estímulo no eso es su salario no es si usted no, gana 10 una... pesos y le van a no. pagar 15 le están en un estímulo eso es, no, no eso es un aumento pero, un estímulo es veloz un aumento un estímulo de por Dios ¿Un estímulo salarial? Bueno, pero salarial, no salarial, le, le aumentan el sueldo, es un estímulo por el trabajo que está haciendo. Uh -huh. Pero por Dios, esta gente, esta gente nada, eh, eh, tú, tú, tú, tú te estás juntando mucho con, con Dilloné. Nada de no. lo que hace el gobierno es bueno. ¿Qué? No, perdón, eso está bueno, lo que pasa es que veo que tú lo vas a poner en un contexto de comparación que no va. No, lo estoy comparando. <risa> Dije, a diferencia del estímulo de Estados Unidos, que son 1.900 millones, billones de dólares, aquí a la policía le decía un estímulo, le aumentaron. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que independientemente de ese aumento, son los mismos policías con las mismas necesidades y exp explotados de